¿Quién hace esa entrevista con David? Todos los que fuimos entrevistados por David. David, ¿cómo la ves? Yo estoy listo. ¿Tú estás que, listo? Yo estoy listo. Todos los que fueron entrevistados por mí, y lo cual agradezco mucho, por favor pregúntenme cada uno tres. Tienen tres preguntas cada uno. Ah, bien. Estoy muy loca para elegir dos. Bueno, tres, ok. ¿Puedo disparar primero una? Nos vamos, nos vamos cambiando de lugar. así no, no, porque Por ahí alguna pregunta está repetida o algo así. Que cada uno diga una y después vamos volviendo a girar. ¿Les parece? Ok. Dale. Yo tengo una. Una que tiene que ver con la trascendencia. David, querido de mi corazón, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Mira, me parece que lo más importante para mí sería que la gente que tenga la amabilidad de recordarme Recuerdo como una gente apasionada, entregada, determinada, que dio su vida a favor primero de la salud de sus hijos y después en el apoyo de muchos otros. Porque lo que hacemos en este mundo tiene que ver con una obligación, en mi caso, y luego después con un gusto por trascender y ayudar a otros. Lo más importante para mí en México es poner un granito de arena para que todo aquel que se acerque a nosotros, tenga la oportunidad de ser debidamente atendido y debidamente considerado. Me gustaría que me recordaran como alguien que trabajó intensamente, sin detener el paso nunca. Muchas gracias, hermoso amigo. ¿Quién sigue? ¿O nos va ¿Algo? nombrando, Flor? Ah bueno, ¿Por ahí no Pablo, anda? dale, Pablo. No, Caro, Caro, dale, Caro. Hasta Caro, Caro, dale, Caro. Hola a todos, hola, David. Bueno, eh, yo te quiero preguntar, eh, si tuvieras que explicarle a un niño de, o a una niña de 5 años, ¿cuál es tu trabajo? y ¿Qué son las enfermedades poco frecuentes o raras? ¿Qué le dirías? Seguramente les comentaría, haciendo analogía de alguna película que los niños hayan visto. Yo diría que, por ejemplo, soy aquel viejito que a los robots descompuestos o que tienen un problema para poder funcionar, los puede, volver a, los puede volver a accionar de forma que tengan movimiento y de forma que puedan nuevamente trascender y estar en el círculo más íntimo de sus amigos, de sus familias. Yo les pondría nuevamente el bracito, les pondría nuevamente la piernita, haría que sus ojitos nuevamente brillaran y los pondría en consideración para que entendieran que si ellos tienen un problema, siempre va a haber alguien que puede arreglar al robot y hacer que vuelva a funcionar. Los niños son más inteligentes de lo que nosotros podríamos esperar, sobre todo los de ahora. Entonces, hay explicaciones para ellos que se deben de dar siempre en la medida de lo sencillo, lo, lo práctico, lo que pueden entender a través de una analogía o de un ejemplo que ellos han observado durante mucho tiempo. Gracias, David. Ay, ay, ay, qué hermoso es escucharlo a don David. Pablo. Eh, me gustaría saber ¿Qué le falta hacer O qué no pudo hacer David Una vez que recibió El diagnóstico Que hace un clic en nuestras vidas Cuando recibimos un diagnóstico Hay un antes y un después ¿Qué le faltó hacer o qué le falta hacer a David? Puede ser de niño también De adolescente Algo que esté pendiente que no lo ha podido hacer Por diferentes motivos Creo que la pregunta tiene que ver con algo que comenté algún día con mi familia. Si yo volviera a tener una noticia de este tipo, si mi vida volviera a empezar, lo que entiendo que yo procuraría hacer es ser más rápido, mucho más rápido, mucho más asertivo, mucho más impulsor, mucho más decididor, mucho más, mucho más fuerte a favor de todo lo que requieren los enfermos. Me parece que a mí... Me ha faltado velocidad para trascender y hacer que muchas otras personas tengan la misma oportunidad. He llegado tarde a cinco personitas que murieron porque yo no sabía, porque yo me enteré demasiado tarde y eso me lastimó muchísimo porque entendí que tenía que buscar un mecanismo que propiciara velocidad, acción y que por supuesto pusiera la posibilidad inmediata de que cualquiera de esos pacientes tuviera a la inmediatez lo que necesitaba. Creo que lo que me ha faltado en el proyecto pido un Deseo y en la Federación Mexicana es hacer que las cosas sucedan mucho más rápido, pero mucho más rápido. El mismo mexicano Cantinflas decía, bueno, hay algunas cosas que van siendo complicadas al paso del tiempo, eh, y comentó, lo difícil lo hago inmediatamente, lo imposible me tardo un poquito, me parece que lo que necesito yo hacer todavía es agilizar todos los procesos y hacer que a la velocidad más inmediata todos aquellos que deciden los futuros de los nuestros lo hagan inmediatamente bajo presión o bajo cualquier argumento que tenga que ver con salvar una vida qué lindo carlina querida hola, hola querida ¿no? flor eh, david querido cómo estás con mucho gusto eh... saludarte Igualmente. Eh, yo quería preguntarte si tuvieras que elegir un recuerdo en tu vida referido a lo que ha pasado en Femexer con tus hijos, ¿cuál es el que más atesoras, el que, el que te llevas en tu corazón? Uno que tiene que ver con mis hijos después de recibir su terapia. Y. Paulina y mi Toto tenían una movilidad muy limitada, absolutamente limitada. Mi hijo, cuando los llevaba al jardín de niños, al parque, a donde están los juegos mecánicos, eh, subía a un juego que se llama el pasamanos en México y Paulina le gustaba mucho eh, bailar con, con sus amiguitos. Cuando recibieron su terapia, mi hijo, antes de la terapia, me llamaba siempre que se subía al pasamanos porque necesitaba siempre ayuda mía y al tercer giro para pasar la mano siempre se caía. Y el día que me llamó me dijo, mira papá, ven, pasó todo el pasamanos y fue uno de los momentos más encantadores de mi vida. Igual que el momento en que Paulina bailó con toda libertad y ligereza, haciendo lo que nunca había podido hacer. Para eso trabajo, para eso me esfuerzo y quiero que otros niños también pasen el pasamanos y que otros niños también vuelvan a tener oportunidad de caminar, de ver, que otros niños tengan oportunidad de abrazar a sus padres sin la rigidez de brazos que otros niños puedan acceder al juego con los amiguitos sin estar sentados en una banca inmóviles, solo observando el movimiento de sus compañeritos. Estar atento siempre a que cualquiera que en una silla de ruedas esté, no solo sea un espectador, sino que participe activamente en el juego. Mis momentos, mi momento más encantador fue cuando mis hijos pudieron hacer lo que nunca habían podido hacer. Te adoro, David, gracias. Creo que... Moqueando acá todos. Todos. <risa> Ay, querido, querido. Otro, Juan Carlos. Sigue. A ver, Juan Carlos. ¿Qué tal? Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Siempre es un gusto verlos y para mí ya son amigos entrañables. He tenido la posibilidad de, de conversar varias veces con David en, en pantalla y, y de grabar y de verme con él en, en la pantalla compartiendo preguntas, compartiendo experiencias, compartiendo momentos. Eh, la primera vez este, me entrevistó como eh, miembro eh, de la FEMEXER, que tengo el gusto y el honor de ser aliado a FEMEXER, este, y él entrevistó a los aliados Femexer. Yo fui, me parece que me dijo que fue el primero que le respondió. Y después me tocó en mi programa un par de veces ya tenerlo, tener a, a, a David y también intercambiamos puntos de vista. Y hace poco tuve el inmenso honor y yo creo que inmerecido eh, por ver a los compañeros que, que me precedieron, mis compañeras, mis mis eh, las compañeras argentinas, mi compañero, mi compañero uruguayo, mi compañero chileno, mi compañero ecuatoriano argentino, este, pues de tener el honor de, de estar en ese, en ese grupo, para mí muy selecto, porque entiendo que son personajes importantísimos. Entonces yo le voy a robar a David una... él, él he tenido un par de ocasiones en las que él me ha entrevistado, entonces le voy a robar una de sus preguntas que veo que siempre, siempre este, señala al final. Eh, y sí, me declaro que, que estoy, que estoy eh, copiando la, la idea de, de, de mi buen amigo David Peña. Eh, algo, David, que nunca nadie te haya preguntado y quisieras que te preguntaran. Probablemente, la pregunta que no me han hecho y que sería parte de mi recorrido en esta vida es ¿cómo entiendes tú que tu familia, los cercanos, el círculo nuclear de tu vida, eh, impactó en el trabajo y las decisiones que has ido tomando a lo largo de tu vida? Es una pregunta que a mí me, me gustaría que alguien me hubiera hecho. Y yo diría que soy parte de la cultura del esfuerzo y eso ya de entrada es un herramientaje extraordinario. Somos los que vivimos bajo cultura del esfuerzo, resilientes, permanentes, porque nos caemos, nos levantamos, nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar, y así infinitamente. Yo soy el hijo de una mujer extraordinaria, extraordinaria, y de un hombre que nos abandonó. La mujer extraordinaria era de los dos la persona más humilde, el otro no era humilde que eh, Era una persona con recursos y a mí la fortuna me sonrió dejándome con mi madre, que me enseñó la cultura del esfuerzo. La tatarabuela era una trabajadora doméstica, la bisabuela era una trabajadora doméstica, la abuela era una trabajadora doméstica y mi madre fue una modesta secretaria con un corazón mayúsculo que siempre me enseñó dos cosas fundamentalmente tú naciste listo para la acción número uno y número dos nunca te des por vencido esas dos frases fueron lacradas en mi corazón y en mi mente y por eso recuerdo que cuando platiqué con mi madre del diagnóstico de mis hijos el triste diagnóstico de mis hijos en aquel momento mi madre me sorprendió con lo que me contestó después de que yo terminé de explicarle el asunto de mis hijos. Me dijo, te felicito. Yo me quedé sorprendido y le dije, ¿cómo te atreves a felicitarme después de que te acabo de decir que mis hijos tienen una enfermedad incurable y que no hay en este momento ninguna ninguna oportunidad para ellos, salvo la dignidad, el cariño y el aprecio que les podamos dar y conceder? Y dijo, no, no, no me malentiendas. Te felicito porque tú estás preparado. Tú vas a poder con el tramo, vas a poder con el peso y vas a lograrlo. Eso te lo puedo asegurar. Salí de mi casa, salí de la casa de mi madre verdaderamente indignado y tiempo después regresé y le dije, tenías razón, yo nací preparado y listo. Eso es lo que más hubiera esperado que alguien me preguntara porque de mis ancestros, de mis mujeres en la familia, Recibí el ejemplo más importante de estoicismo, valor, determinación, pasión, entrega y nunca darse por vencidas. Y eso es el tesoro más grande y la herencia más hermosa que me pudieron dar. Muchas gracias por la pregunta. Oh, fue un honor, un honor como siempre, mi querido David. Ya sabes que, que hay una estimación grande de mi parte hacia ti. Y, y bueno, por fortuna, una cercanía también, tanto, tanto en cuanto a la ciudad en la que Casi vivimos, porque yo sé que tú estás en Cuernavaca, pero tienes mucho para acá. Y en cuanto a las problemáticas que nos ha tocado encarar, me, me siento muy honrado en trabajar hombro a hombro contigo muchas veces. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Quién sigue? No sé, eso fue tan fuerte que creo nos quedamos, quedamos todos así. Fue hermoso, fue hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso. Eh, yo no sé quién sigue. Que, que, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién está, ¿Quién está en la reunión que no haya preguntado aún de los que fueron entrevistados? Ayúdenme, eh, porque se me mezclan los cables. No está Gabriel, no está André, Martita, pero si están los que veo que están, pueden preguntarme más veces y yo voy a contestar. Bueno, a ver, yo te voy a hacer una. Ah, sí, André está, André está. André, ¿preguntás vos entonces? Hola, hola querido David, hola a todos. Hola Andrés, te escucho, te escucho muy lejos, perdón. Sí, mil disculpas, estoy en la calle, pero bueno, no podía estar ausente de esta oportunidad. Primeramente, como todos, gracias, gracias también por, por todas las palabras que has manifestado en estos días. Y bueno, la, la pregunta que yo te haría, y considerando que nosotros acá en Bolivia estamos... Prácticamente iniciando todo este recorrido, este largo recorrido que muchos de ustedes tienen. ¿Cómo explicaríamos, cómo devolveríamos esa confianza y esa esperanza a las familias eh, que están dentro del mundo de las enfermedades raras? Como tú bien lo decías, es hermoso poder expresarles que, que hay esperanza, que pueden conseguir soluciones, que pueden reincorporar a las personas y a los hijos, sobre todo, a nuestro entorno, a nuestra sociedad. Pero ¿cómo explicas a aquellas personas o a aquellas familias que recién han recibido un diagnóstico, que están pasando todavía esa etapa de luto, esa etapa de, de aceptación? Eso, querido David Muchas gracias. Entendí básicamente la pregunta, no la pude escuchar bien, pero entendí. ¿Cómo explicaría yo a las familias que hay que empeñarse por hacer que su proceso suceda exitosamente y puedan acceder a sus familiares, a tratamientos, a eh, remedios, a procesos que les vinculen con certezas. ¿Es correcto? Eh, bueno, básicamente, eh, más que nada, querido David, es cómo les explicas, cómo les, cómo hacemos para que ellos en, entiendan entiendan y acepten que no se les acabó la vida con esto, con un diagnóstico. Ok, ya entendí. Creo que la mejor oportunidad de poner a trabajar humana, dulce, dúctil y amablemente a esas familias es con el ejemplo. Cuando nosotros presentamos a familias que son afectadas con un diagnóstico de este tipo, un ejemplo que testimonie que es, si, ese, si se hace el trabajo se logran los resultados es la mejor forma de hacer que ellos tengan la certeza de que se puede. Siempre con el ejemplo, el mismo proceso que se vive en las familias en donde una madre le enseña a un niño qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Nosotros tenemos que impulsar el más vigoroso y rotundo ejercicio que ejemplifique que las cosas se pueden llevar a buen puerto. El testimonio más importante que tiene que ver con quienes padecemos esto es hacer que otros conozcan que nosotros pudimos y nosotros tenemos que enseñarles cómo es que lo hicimos, marcar una ruta de aprendizaje, un manual de procedimientos que ellos entiendan como posible para hacer las cosas. Algunas personas me han dicho, eh, mire, licenciado, yo tengo la esperanza y siempre digo, y lo digo con enorme respeto para quien utiliza el adjetivo, siempre les digo, mira, no tengas esperanza, ten certeza, ten certeza. Una querida amiga me dijo un día, algo que ustedes saben o algunos de ustedes saben, la esperanza es un buque que se hundió en el Caribe en 1412. No tengas esperanza, ten certeza. El ejemplo en todos los niveles, sobre todo en este en donde el trabajo debe ser evangelizador, tiene que ser la puerta de entrada por donde la gente que tiene un inicio en esto acceda de manera, de manera natural y franca. Después, no cejar en el paso, no hacer un alto en el camino solo para repostar e inmediatamente seguir. Las enfermedades raras son apasionada entrega, apasionada entrega. Nunca graciosa huida, ni espérame tantito, ni al rato te atiendo. Son en este momento, aquí y ahora. Perfectamente claro. Porque si ejemplificamos el trabajo que ha sido exitoso, la gente se va a entusiasmar. A mi hija o a mi hijo los mando al aeropuerto a recoger a pacientes que tienen la enfermedad de Gaucher, que es la que tienen ellos, para que esas familias que traen a su niño muy enfermo a la Ciudad de México, los vean. Y entonces en un momento dado, Paulina le dice, no se preocupe, su niño va a estar muy bien. Las mamás normalmente dicen, ¿cómo va a estar muy bien? Miren nada más la condición en la que se encuentra. Y Paulina le dice, yo soy Gaucher." Y les enseña una fotografía de cuando era muy, muy afectada por la enfermedad. Y hemos trabajado y hemos hecho y hemos, etcétera. Y entonces la señora dice, o sea que como tú estás, puede estar mi hijo. Y Paulina le dice, por supuesto, señora, nosotros la vamos a ayudar a que así sea. El ejemplo, André, es la llave más contundente que hace que las cosas sucedan. Porque si el ejemplo fue el correcto, no tengas duda que las cosas van a suceder a favor. ¡Guau! María Elena está ahí pidiendo... María Elena. Bueno, yo tenía dos preguntas para David. ¿A quién David admira en dos ámbitos? En su ámbito personal y en el ámbito público. ¿Y qué es lo que lo, más lo relaja? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Que no sea parte ah, de ayudar a tanta gente, ¿no? En el ámbito de lo más inmediato de mi núcleo esencial, la admiración es para mis hijos porque han sido luchadores imbatibles. Yo les di el ejemplo de, de la imbatibilidad, de la capa maravillosa que los auspicia, que los protege y que nunca los va a dejar. Y la capa se llama David Peña y nunca los voy a dejar. Son las dos personitas a quien más admiro, en lo esencial, en el círculo más íntimo mío. En el círculo de la gente famosa, la admiración que guardo de manera mayúscula es para don Lorenzo Odone el papá de Lorenzo, del milagro de Lorenzo, un tipo extraordinario que descifró de manera rutilante una guía o un camino que le permitieron poner a disposición de su hijo un recurso que le regaló 20 años más a su muchacho. Es el ejemplo de el paciente que tiene problemas con la mielina cerebral. Y en lo político, el hombre que más admiro es un mexicano excepcional, benemérito de las Américas, don Benito Juárez García. El hombre que acuñó la frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esos son los personajes que más admiro. ¿Cuál fue tu otra pregunta, preciosa Malena? ¿Se me olvidó? ¿Qué es lo que más te disipa? ¿Qué es lo que más te relaja? ¿Te gusta hacer fuera de, de lo que lideras? ¿No? Mira, a veces eh, puede resultar raro para algunas personas, pero algo que me relaja muchísimo es bolear mis zapatos, darles lustre a mis zapatos, eh, armar robots. Yo, yo armo robots, luego se los voy a presentar. Tengo muchos robots que he armado con basura de metal. Son mis enfermos con padecimientos raros. Todos son diferentes, son extraordinariamente diferentes y todos tienen una luz en sus ojos extraordinaria, la misma que tienen los enfermos con padecimientos de este tipo. Mi forma de relajarme es lustrando mis zapatos o armando robots. ¡Wow! ¿Quién sigue? Yo tengo una. Sí, por favor. David, ¿eh, ¿qué te enamoró de tu mujer? ¿Y qué te sigue enamorando de ella? Bueno, quiero ser muy preciso en este tema. La mamá de mis niños, de Toto y Pali, fue la dama con la que yo enlacé mi vida hace muchos años, en 1984. Lo que en su momento me enamoró de ella fue lo enormemente cálida y amorosa que es esa dama. Hasta ahí corto con ese comentario. En 2015, perdón, en 2005, conocí a mi Celita, una extraordinaria, extraordinaria persona. Eh, Celita, dicen los que me conocen, es la fórmula o la herramienta más efectiva para controlarme. Ella tiene la perilla del control de David, de la intensidad de David, es una dama generosísima, es una mujer muy culta, muy, muy culta. Es eh, una persona que siempre me aterriza cuando a mí se me pone la venda blanca en los ojos. Cuando a mí se me pone la venda blanca en los ojos, no miro consecuencias, voy a todo, absolutamente a todo y no paro en nada. Pero ella a veces puede quitarme la banda blanca y me dice: David, alto, alto, alto, David. Vas a cometer una imprudencia. Mi, mi ausencia de templanza me hace a que yo le diga a todo mundo lo que le quiero decir. Respeto como si yo fuera una dama a quien es trabajador, amable, generoso y, por supuesto, hacedor de buenas cosas. Y soy el más fiero dragón con quien no lo es. A Celita, de Celita me enamoró, su maravillosa calidez su empatía extraordinaria, su fórmula culta de, de abordar todos los temas, Tien, tiene tema para todo, es, es, es así como Flor que tiene un tema para todo, para todo, te habla de lo que quieras, de los autores que quieras, de las referencias históricas que quieras, en fin, es una mujer que me enamoró en muchos sentidos, pero creo que el más importante es el de que resultó ser para mí el verdadero fiel de la balanza. Las naranjas o las medias naranjas tienen que ver con que una parte sea absolutamente diferente a la otra y no como se piensa que sean iguales. Yo ya me hubiera aburrido si fuera igual a mí. Ella es exactamente diferente a mí y eso me compensa de manera extraordinaria. Muchas gracias por la pregunta preciosa, Carolina. Gracias, David. Qué linda respuesta. Muchas gracias. Les sigue? cuento a los que no saben, les cuento que esto que estamos haciendo es la, el cierre de un, de un ciclo de entrevistas que armó David que era para que los líderes de ULAPA nos conociéramos. Entonces, él nos entrevistó haciéndonos preguntas personalísimas y hoy teníamos que cerrar nosotros haciendo en dos teléfono. preguntas cada uno. Eh, les cuento para que entiendan porque si no no van a entender qué estamos haciendo. Bueno, estamos haciendo eso. Y es devolviendo complicado preguntas. Estamos devolviendo preguntas a alguien que nos hizo preguntas muy buenas. Entonces es muy interesante el, el proceso. ¿Quién sigue de nosotros? Diana estaba con él. En realidad era teóricamente de los de los que ah. ya habían sido entrevistados. Eh, yo tengo acá, yo tengo una. Hay un momento en la infancia, todos sabemos lo que es tentarse de no ser los que somos. ¿no? Hay momentos de tentación, de cosas complicadas. Yo me acuerdo que tenía unas amigas que eran muy peleadoras, y yo quería que ellas me quisieran y me dieran bolilla. Y ellas eran bastante camorreras, bastante malas con, con otros. Eh, se burlaban de todo el mundo por cómo se vestían, por cómo esto... Y yo que las quería amigar, estoy hablando de ser muy chiquita, trataba de hacerme también la... Ah, ja, ja, ja, ja, pero no me gustaba. Y entonces duró poco tiempo eso. Fue una semana de tentación donde yo sentí que me tentaba volverme como estas dos hermanas. ¿no? Y me acuerdo en un momento en el que sentí, no, esto no es para mí, que me dio culpa estar acompañándolas en la risotada, ¿no? en, la, en, en, en generar una forma muy eficaz socialmente de tener poder. Entonces, uno se enfrenta en algún momento de su vida a las diferentes tentaciones del poder, y no es menor la primera vez cuando uno es chiquito e identifica que pudo haber sido más ganador siendo menos puro, mi pregunta, David, es si vos tenés en tu recuerdo algún momento de tu infancia en el que el David de hoy eh, le deba al David de la infancia su vocación. O sea, si vos recordás algún momento dado en que chiquito, algo tuyo haya dicho, por ahí no, vamos por acá. ¿Dónde, algún momento donde en tu recuerdo, alguna anécdota, algún momento en el que tu recuerdo algo del David que soy haya emergido en un David pequeñito. Sí, en los sueños, dice David. Qué, qué pregunta tan interesante y tan buena. A los cinco años yo vivía en un primer piso que tenía barandales de protección para no tener problema y caer a la planta baja. Yo era un pequeño de cinco años, siempre fui muy inquieto, muy muy osado, eh, yo tenía ciertamente un desorden de hiper, hiperactividad. Y un día fue una primita a la que adoro, que es como mi hermana, y me dijo, ¿y cómo has estado ahora que tu hermano, o sea, mi hermano Víctor estaba enfermito de varicela? Le dije, pues muy bien, porque yo soy Batman. Ah, ok. Y le dije, no, no, yo soy Batman, te lo puedo demostrar. Me trepé al barandal y me aventé. Obviamente me fracturé ocho huesos. El ojo derecho, eh, todo el arco ciliaco se proyectó hacia adelante. Estuve un mes completo en un hospital. Eh, y en el hospital me daban tres inyecciones de calcio al día. Y me acuerdo que cuando estaba en el piso, después de haber saltado y caído, dije... No me quiero morir. Yo, yo tenía que haber volado, no me quiero morir. Mi abuelo me levantó porque mi abuelo vivía cerca. Le avisaron, me levantó y finalmente me llevaron al hospital. En el hospital me pasé una época muy divertida porque todos me llevaban regalos, todos me hacían sentir muy a gusto. Y fue una época a los cinco años en que yo empecé a pensar, ¿por qué no estoy muerto? Si me dio un golpe terrible, ¿por qué no estoy muerto? ¿Por qué no estoy muerto? Y entonces le pregunté a mi mamá eh, en el momento que ella acudió a la visita. Oye mamá, estoy muy grave. Y me dijo, bueno, estás muy lastimado, muy lastimado. Pudiste haber muerto si te hubieras pegado un poquito más a la derecha en tu cabeza. ¿Y por qué no estoy muerto mamá? Y mi madre me dijo, porque seguramente tendrás que hacer algo en el futuro que sea importante. Y entonces, ese día que me dijo eso, así como también me dijo que yo había nacido preparado para, yo dije, sí, seguro, yo voy a hacer algo importante porque si no, me, si no estoy muerto, quiere decir que voy a hacer algo que sea importante. Y eso se me quedó desde los cinco años. Y me acuerdo, Florecita, que el día que estaba frente al presidente de la República exigiéndole lo que por derecho, lo que por derecho era, era algo que mis hijos tenían que tener, me acordé segundos antes de exigir de la manera más sonora al presidente. Yo en algún punto no tuve que morir porque tenía que llegar a este momento y ahora es cuando voy a demostrar por qué no estoy muerto. Ese fue el momento, Florecita. ¡Guau! Wow. Precioso, precioso. Pablo, ¿quieres seguir Me, vos? me gustaría una, sí. Dale. ¿Con quién le gustaría eh, reunirse o volver a reunirse a David Peña eh, que no haya podido concretar lo que habló o querer concretar algo que esté pensando y que nunca lo pudo hacer? ¿Puede ser del ámbito político, social, familiar, investigación? Yo sé que... En todo este trayecto nos toca reunirnos con muchísima gente de poder de decisión, de investigación, nos hace trabajar mucho. ¿Con eh, quién le gustaría? Permíteme decirte dos personas con las que me gustaría volver a tener comunicación. Las dos personas, las dos personas están una viva y la otra muerta. La primera persona con quien me encantaría tener comunicación, por supuesto yo... Todas las noches platico con mi madre en razón de lo que entiendo que el cosmos puede regalarle como información de su hijo aquí en esta inmensa bola azul. Pero a mí me gustaría platicar con el hombre que fue mi tutor, siendo abandonado por mi padre. Mi madre nos eh, llevó para una experiencia de cuidado compartido con su hermana, Alicia, la hermana mayor, y con su esposo, Guadalupe Solís Nava, un taxista de la Ciudad de México, un hombre encantador, al que yo le digo papi, siempre le dije papi, y le sigo diciendo papi. Ese hombre me regaló el ejemplo más importante que como niño puedes tener, que, que fue el ser compartido y el ser agradecido. Él era un hombre súper agradecido. Y siempre procuró que sus hijos postizos, mi hermano y yo, tuviéramos el dulce, el juguete, el nuevo lápiz, el nuevo cuaderno, una ida al cine o a la feria. Y murió muy joven, murió a los 48 años. Yo tenía, cuando él murió, casi 14 años. Y nunca pude decirle lo agradecido que estoy. Nunca me dio tiempo, porque todo evolucionó muy rápido eh, al momento de su muerte. Todo evolucionó muy rápido. Me acuerdo que mi hermano y yo acudimos en sus momentos finales a su habitación en el hospital y él estaba eh, puesto dentro de una burbuja de plástico. Y entonces ya no reconocía a nadie, pero a nosotros, que éramos como sus hijos, sí nos reconoció. Y me acuerdo que nos dijo, luchen, esfuércense en la vida, no terminen siendo un taxista. Hagan lo que tengan que hacer. Y murió. Es uno de los momentos más tristes de mi vida. Y después... Quiero volver a tener una conversación con una dama extraordinariamente valiente, una dama queretana, que me habló un día y me dijo, oiga, ¿es usted David Peña? Sí, soy su servidor, David Peña. Me dicen que usted puede hacer posible que mis hijos sean atendidos. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Olivia, se me fueron ahorita sus apellidos, soy Olivia y soy mamá de tres niños MPS. ¿Qué puedo hacer por usted exactamente? En Querétaro no quieren atender a mis hijos. Y me dicen que usted puede hacer que sea posible. Dame su dirección, voy para allá mañana con usted. Llegué y lo primero que me hizo fue: venga, venga conmigo. Me montó a un carrito medio destartalado y me llevó al panteón. Y me dijo: aquí están mis dos primeros hijos que murieron de MPS antes de cumplir siete años. Aquí están. Esta es tumba. Oh, yo pensé que quería usted ayuda para sus hijos MPC vivos. Y dice, sí, es que tengo uno vivo y no quiero que le pase lo mismo. Lléveme. Me enseñó Emanuel. Emanuel fue un niño descartado en principio para ser atendido bajo terapia específica en México. Y yo hice que hubiera una reunión extraordinaria del Comité Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social para... Demostrarles que ese niño era elegible para tratamiento. Lo logré, su mamá y yo lo festejamos, lo festejamos con toda la pasión y alegría que podíamos tener. Y ese pequeño, al que su mamá me pidió no le permitiera morir a los siete años, vivió otros cinco años en condiciones de calidad, dignidad, atención y recuperó algunas posibilidades que ya tenía perdidas. Su madre cargaba a los tres niños y finalmente Emanuel lo traía cargado todo el tiempo, 25 kilos de peso en un brazo que determinó por convertirse en rígido de ella porque nunca soltaba a su hijo. Esa mujer era es el ejemplo más acabado, arquetípico de la devoción materna a la que yo le tengo y le guardo el respeto más grande que se le puede guardar a una dama. Así que esas son las dos personas con las que yo quisiera volver a hablar. Con Olivia seguramente lo voy a poder volver a hacer y con mi padre postizo ya no, pero él sabe donde quiera que esté, que estoy eternamente agradecido. Bueno, increíble escucharte David. Yo propongo a todos los que fuimos entrevistados por David, que, sin ningún orden, cada cual haga las preguntas que tiene en mente. Eh, Carlina, Juan Carlos, Caro, Yo tengo Pablo, una, Flor. todos vayan. Eh, David, eh, vos te definís como un hombre que hace que las cosas pasen, y de hecho lo pudimos comprobar. ¿Cuál es la próxima cosa que querés que pase? ¿Cuál es tu proyecto que te desvela? más allá de la rapidez y la velocidad, que creo que es algo que nos atraviesa a todos los que estamos en ULAPA. Creo, bueno, la pregunta es verdaderamente puntual, es, es muy adecuada para este momento. El proyecto al que me estoy sumando, ULAPA, que es un extraordinario proyecto, pretendo hacerlo de forma absolutamente congruente de forma absolutamente argumentada yo soy el primero que buscará que eulapa se convierta como ya lo he venido diciendo en la referencia más importante a nivel mundial de lo que en latinoamérica se hace siempre he pensado dejémonos de babosadas son los latinoamericanos los que resuelven esto. Ningún europeo puede entendernos como nosotros nos entendemos. Ningún norteamericano en Canadá o Estados Unidos o en Asia, Oceanía o más allá de nuestras fronteras puede entendernos como nos entendemos los latinoamericanos. Voy a ser estricto con mi trabajo a favor de esta permanencia de que sean los latinoamericanos las voces sonoras de este proyecto. Le he pedido a la comunidad en repetidas ocasiones que observemos con detenimiento quién trabaja, quién no trabaja, quién se hace güey, quién se hace el tonto. Eso es lo que tenemos que tener muy claro para entender con quién contamos, hacia dónde podemos ir y cómo es que el herramientaje nos puede servir para ello. El proyecto más importante que en este momento tengo en mi cabeza, además de todos los que son necesariamente fundamentales en mi país, es que ULAPA sea un referente mundial como ejemplo categórico de lo que pueden hacer los extraordinarios latinoamericanos quienes tienen la sangre caliente y pueden hacer cosas maravillosas como si fueran volcanes en explosión que tienen la energía suficiente para hacer que tiemble la tierra y los cielos se enrojezcan eso quiero hacer y a eso me voy a dedicar wow bueno a ver miren les cuento algo levantaron la mano tres personas que no estuvieron en el grupo de los entrevistados. Así lo que yo le propongo es que, a los que fuimos entrevistados, terminemos de hacer las preguntas a David y le dejemos paso a la gente que está levantando la mano que quiere hacerle preguntas a David. ¿Les parece? Permítanme un momento, permítanme ir por un papel sanitario, por favor. ¡Oh! El tema de llorar <ríe> no es gratuito. Eh, quiero decirles que fue lindísimo haber sido entrevistados en este ciclo este ciclo de entrevistas realmente cumplió su función de que nos conociéramos más íntimamente. Al que quiera verlas a las entrevistas, las tenemos es, a todas grabadas. Las entrevistas que hizo David estuvieron muy buenas. Muy buenas. ¿Quiénes tienen todavía Carlos. preguntas? Carolina, Juan Carlos, Pablo, no sé, los que tengan, más. Andrea, cuando, cuando terminemos, Andrea está pronta para presentar lo que quería perfecto. presentar de, de Atuero. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, yo me atrevo a preguntarle a David. Este, Yo he tenido algunos, algunos eh, puntos de vista muy semejantes a los, a los que David ha tenido. Y basándome en esa experiencia previa, me encantaría preguntarle a él, para él, ¿qué significa la injusticia? Podría ser en México, pero podría ser también en toda América Latina, que y siempre he dicho que es la patria grande y que, y que somos tan semejantes. ¿El ¿Qué piensa de la injusticia en términos generales en la América Latina y cómo poder hacer para revertir esto? que Creo que es una afectación que ataca y nos atañe a todos los latinoamericanos. Eh, ¿Qué piensas tú, mi, mi querido David, en función a lo que la injusticia representa para, nuestro, para nuestra querida tierra latinoamericana? Bueno, evidentemente yo soy un, uno de los hombres en el mundo, en Latinoamérica, que trabaja a favor de combatir la injusticia, que tiene muchas caras. La injusticia que no observamos, y que tiene que ver con patrones ocultos, la injusticia en la equidad, la injusticia en acciones que tienen que ver con las mujeres, la injusticia que tiene que ver con abandono a los niños, la injusticia que tiene que ver con no eh, ser absolutamente claros en atender a los derechos que asisten a los hombres y mujeres en Latinoamérica. La injusticia muchas veces está asociada al desconocimiento que tenemos de los derechos que nos asisten, nosotros mismos propiciamos en nosotros mismos la injusticia, porque como no entendemos cómo lo podemos hacer y como aquel que tendría que ser justo se hace pendejo y no es justo, entonces se produce un vacío que es enorme y que tiene que ver con un hueco que no se llena, uno, por desconocimiento de lo que mereces y dos, porque aquellos que tendrían que ser absolutamente claros en darte lo que te corresponde por justicia, no lo hacen. El problema de la injusticia en Latinoamérica data de siempre. Hay países que han sido injustamente castigados por sus gobiernos, injustamente castigados por las condiciones climáticas, injustamente castigados por condiciones que dentro de las mismas familias se dan. La injusticia tiene un referente muy claro. Nosotros podemos salir de ese escenario si no lo proponemos. Para que estemos en un proceso de injusticia, tenemos que necesariamente terminar por aceptarlo. Para que estemos fuera de él, tenemos que luchar por combatirlo. Eso es lo más importante. Si nosotros estamos claros en que el proceso en el cual estamos vinculados en esta sociedad tiene que ver con derechos que nos asisten, con obligaciones que tenemos, probablemente sería muy claro que nadie pueda partir de escenarios injustos porque conoce justamente lo que le corresponde. La injusticia o lo que es injusto para muchos tiene que ver con una simbiosis muy, muy, muy triste de lo que nosotros mismos proponemos, con lo que nosotros mismos somos incapaces de reclamar, con lo que nosotros mismos nos imponemos como una carga que no sabemos ni por qué se nos dio, pero ahí está. Hay expresiones como, pues, ay, ay, no te preocupes, ahí la vas llevando, tú, tú no te apures. Ya ves que no solo te pasó a ti, le pasó a muchos, así que no creas que eres el único al que no se lo dieron. Aquí, en este escenario, nosotros, todos los que trabajamos por las enfermedades poco frecuentes, raras o poco prevalentes en el mundo, trabajamos dentro de una misma nave. Hay algunas partes de la nave que que son ocupadas por alguien que maneja los torpedos, las armas, los láser. Hay otras partes de la nave donde solo hay algunos palitos. Hay algunas otras partes de la nave donde solo hay piedras y hay algunas otras partes de la nave donde no hay nada. Nosotros tenemos que trascender en esta escalera en la nave, en estos eh, escenarios, en estos estadios que tiene la nave, hacia el que tiene el herramientaje fundamental para no permitir que nunca más Suceda lo que no, no debe suceder solo porque alguien cometió una injusticia. Y a ese que fue injusto en el trato de estos asuntos tan delicados y tan sensibles, hay que ponerlo en su lugar siempre de manera categórica y montar un precedente que sea una muy clara información para cualquier otro imbécil que quiera detener el proceso de la, de la gente que, que más queremos y que necesita el acceso y la atención absolutamente púlcara y determinada. Muchas, muchas gracias por la, por la respuesta, fue muy completa, y además mostrando la pasión que desbordas, porque eres un hombre con, con mucha pasión, mucha entrega, y creo que eso ha sido fundamental para lograr y alcanzar cosas importantes. Muchas gracias, Juan Carlos. De los entrevistados, ¿alguien tiene preguntas pendientes? Carolina. Yo quiero decir una. Eh, a David, vos dijiste que admirás mucho, mucho a tus dos hijos ¿Qué crees que ellos eh, podrían decir respecto de vos? ¿Cómo crees que te describirían? ¿Qué cosas admiran de vos? ¿Qué cosas no les gustan tanto? Contanos un poco Bueno, mis hijos son muy críticos conmigo Y eso me encanta eh, eh, eh, Toto dice, tranquilo, papá, tranquilo A ver, papá, piensa, tranquilo no te desbordes, papá. Paulina me dice, bueno, eso es lo que tú piensas. Lo que yo pienso es esto, papá. Yo he procurado en mis hijos trabajar sobre una constante. Déjalos libres. Permíteles que fortalezcan de manera robusta al tiempo su personalidad, su identidad. Si en un punto tienen que ser agresivos conmigo de manera de manera correcta, yo soy su padre y ellos son mis hijos, que lo sean, que me pongan en la plataforma correcta para entender lo que ellos quieren transmitirme. Si algún día quieren ser dúctiles, se los agradezco enormemente. Paulina es la niña de mis ojos y Toto es el corazón que me hace seguir adelante. Lo que yo creo que ellos piensan de mí, es que soy un testarudo, obsecado, apasionado, determinado, terco hombre. Lo que ellos piensan es eso de mí. Lo que yo creo que admiran de mí es exactamente lo mismo, que soy apasionado, determinado, terco, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo nadie que me pare y eso lo he hecho para adelante siempre. Ellos entendieron un proceso del cual... Han, han creado un universo de percepciones en torno a mí. Ellos observaron que su madre les regaló todo el amor del universo, mientras yo me preocupaba por construirles toda la certeza del cosmos. Eso es lo que creo que ellos valoran de mí y es lo que les agradezco enormemente. Son dos muchachos extraordinariamente respetuosos. Mi Toto es un... Campeón de la decisión y de la determinación. Y Paulina es una personita que, que tiene una simiente de argumentación y de conocimiento que todos los días se esfuerza por entender más. Mi hija es de esas personas que estoy seguro cambiaría todo lo que sabe por aprender la diezmillonésima parte de lo que ignora a favor de las mejores causas. Gracias, Bravo. David. Bravo. Bravo. Qué lindo. Yo no sé si alguno de los entrevistados tiene más preguntas, así que, que si les parece, a menos que alguien diga lo contrario, le vamos a pasar la palabra a los que no fueron entrevistados que tienen preguntas. A menos que alguien tenga alguna. Pero yo una cosa que quería decirles a los que no vieron el ciclo de entrevistas que estuvo haciendo, conduciendo y armando y pensando desde el principio David, eh, es que realmente es extraordinario porque puso de manifiesto dos cosas para mí. Muchas veces los latinoamericanos desvalorizamos nuestras posibilidades de utopía, de generar cambio positivo real, Siempre, ah, este país de mierda, este país de mierda, como si fuera inocuo hablar así. no Todos hablamos, por lo menos en la Argentina es muy común, este país de mierda, quiero ir a la mierda. ¿Cómo fue que no nací en París? O en Nueva York, país de mierda. Así no se construye un país sano. Así no se construye un país sano. Tampoco se construye un país sano, o un mundo sano, una sociedad sana, si uno dice, Dios quiera, Dios quiera, y no mueve un dedo. Eh, cada cual ve cómo construye su idea de Dios. A veces es una idea que le sirve para referirse internamente, para dialogar, para preguntar qué tengo que hacer para ser mejor, y no es objetable, cada cual tiene su relación con esa palabra. ¿no? Cuando David hablaba de mi mamá en algún lugar de la bola azul eh, del cosmos, eh, sabe que yo ando en estas lides, o sea, es, son formas de decir que no implican necesariamente un pensamiento metafísico, eh, a veces, es, en mi caso, por ejemplo, es metafórico. No es que crea que las cosas existen de verdad, pero me sirve pensar en la metáfora, en la metáfora de lo divino, si se quiere. Cada cual tiene su forma de aproximación, pero lo que sí tenemos que tener, si queremos tener una sociedad linda de ser vivida, es la capacidad de crédito en nosotros mismos, el amor propio. Ese amor propio a los latinoamericanos nos lo castigan permanentemente, desde los medios. Es una construcción política de las que somos víctimas también, que nos digan que somos una mierda. Somos corruptos, somos estúpidos, somos brutos, somos vagos. Nos viven diciendo porquerías sobre nosotros mismos. Y así no se construye ningún cambio real. Y nos Creo viven, viven digamos... separando, Flor. Y nos viven Porque... separando. Y nos, nos viven, viven separando. separando. A los latinoamericanos. Para mí ULAPA es una utopía de verdad, porque ULAPA es la primera cosa en la que yo veo latinoamericanos unidos, de verdad lo digo, ¿eh? he trabajado en la cultura, en el arte, acá estamos latinoamericanos unidos conociéndonos, respetándonos, queriéndonos, disfrutando de nuestros tonos de voces distintas, nuestras palabras distintas, reforzándonos, revisando, o sea, yo recuerdo, a ver, casi me explota la cabeza el día que supe que la Argentina era el país que más pintura rubia consumía en el mundo, porque las mujeres necesitan poder decir este es mi color, este es mi color, cuando yo era chica era rubia y todo un mambo con el tema de ser rubia, ser blanca ta, ta, ta, ta, y nos venden toda esa mierda y los lentes de contacto claros y las cirugías estéticas y todo el mundo tiene que tener las tetas así de grandes y esto, nos viven diciendo cómo tenemos que ser cómo da, da, da, da, da, da, da, da, nos viven diciendo que los otros son mejores, sin embargo es curioso, esos otros que parecen ser tan mejores, no se tiñen las mujeres viejas tienen canas o sea, anda a buscar en Inglaterra una mujer que se piñe las canas, no la encontrás. Pero ellos son todos maravillosos, todos, ah, la reina, el solongo verde. Da asco a veces cómo la gente se arrastra buscando la aprobación del norte. Y acá Latinoamérica ha dado un ejemplo de amor. De amor. Ulapa se pensó de una manera distinta. La estamos pensando, la estamos construyendo todos de una manera distinta en la que creo honestamente que David Peña Castillo es piedra fundacional, porque es una persona, vamos a hablar claramente, no toda la gente es igual de... Eh, yo me acuerdo de haber hablado hace muchos años con el papá del Che Guevara, en Cuba. Tuve la oportunidad de conocer a un equipo muy sabio, y él me dijo, no nos equivoquemos, no toda la gente vale lo mismo. Ah, la puta! alguien El padre del Che Guevara, que hablaba del valor... Valor en cuanto a derechos, sin duda, todos los mismos. Pero que toda la gente valga lo mismo. Y este hablaba desde un lugar de valorización de la subjetividad construida, de esa responsabilidad que uno tiene con lo que hace, con lo que le dieron. no O sea, uno tiene la responsabilidad de hacer con aquello que le han dado lo mejor que se puede. Y David Peña Castillo, que yo considero que es, además de mi hermano y mi amigo, mi líder también, es una persona... Con esa capacidad de habernos puesto a todos a decir, bueno, no esperemos saber que no esperemos tanto, che, ¿eh? no esperemos tanto. Vamos a estar esperando que una institución internacional diga que hay un cupo para hacer un programa, un sistema de entrevistas que ponga en valor la subjetividad social de los pueblos latinoamericanos y sus líderes. No, no, no, no, no. Nos entrevistó poniéndonos argentinísimo, colombianísima, uruguayísimo con orgullo, con alegría, como subiéndonos a su barco, a su Arca de Noé de Felicidad, y entendiendo que esa Arca de Noé de Felicidad no es el buque de La Esperanza que se hundió solito, es un buque donde estamos trabajando, nosotros estamos llevando nuestra subjetividad en ese Arca de Noé que es Ulapa, con amor. Ulapa es un proyecto de amor, es un proyecto de utopía política, implica que todos podamos cambiar nuestras realidades en todo aquello en lo que podamos, yo te agradezco a David Peña Castillo que me consideres tu amiga porque yo te amo profundamente con todo lo que eso quiere decir. A vos, no me... a tu familia, a todo lo que significás. Y nos amo a todos aquellos que estamos en el mismo barco diciendo vamos por la vida de los nuestros y por el amor propio, sin complejo de inferioridad, sin exclusión, sin egoísmo, sin mierdas ni miserias sin necesidad de que nos vengan a autorizar de afuera. Hay una organización muy rica, hay una organización que tiene el apoyo de todos los laboratorios, hay una organización a la mierda, a la gente que es talentosa y hermosa y que tiene corazón y amor para dar, yo la admiro. Y mi admiración para mí es una cosa valiosa, ¿saben? No se la regalo a cualquiera. A un tarado con poder no le regalo mi admiración. Entonces, qué placer poder decir, que realmente estamos siendo una élite, señores, de amor. Una élite donde entra el que es capaz de amor. Miren ustedes cuál es, el, cuál es la, la, la gran prueba. No le pedimos a nadie ni que sea blanco, ni que sea rubio, ni que sea petizo, ni que sea alto, ni que sea flaco, ni que sea gordo, ni que sea rico, ni que sea nada. Que tenga capacidad de amor, señores. Capacidad de amor sincera, que nos retuerza el cuerpo de alegría. Que se nos revolucione la panza y la mente cada vez que un chico es feliz cuando uno ve una pareja de novios en la calle, cuando uno ve un chico con una discapacidad que es incluido y que es feliz, y que no se siente solo en el recreo. Vamos por eso, pensemos en que nosotros podemos ser, Latinoamérica puede ser un lugar de utopía política. Basta de creer que estamos condenados a la muerte total y que hay que pensar, si yo me hubiera ido a tiempo mi hijo se hubiera criado en los Estados Unidos, yo tendría mucha más accesibilidad, Vamos para cambiar, para que haya menos delito, menos corrupción, menos miseria, menos pobreza, depende de nosotros. Y nosotros, los apaleados del mundo, los que hemos sufrido en carne propia el dolor de una enfermedad, tenemos una capacidad de construcción y de revolución infinita, extraordinaria. Entonces a ponerla de manifiesto, a no ser egoístas con ese dolorcito, vamos a cambiar lo que haya falta, lo que haga falta cambiar, Hagámoslo, hagamos la revolución que sea necesaria. Yo tengo una amiga que se llama María Elena y que es del Perú y es maravillosa. Y así estamos conociendo a nuestros nuevos amigos y descubriendo, mira Pablo Correa, qué tipo increíble. Mira Juan Carlos Flores, qué tipo increíble. Mira Andrea Gramont, qué tipo increíble. Y así, conociendo amigos y sumándolos a nuestra Arca de Noé. Vayamos por esa revolución del amor, del amor. Gracias David Peña Castillo por este ciclo de entrevistas que has iniciado, que fue extraordinario genial. para todos nosotros, fue genial gracias. muchas gracias, muchas gracias Floricita. y ahora por favor que alguien calculo que lo mejor va a ser que sea Pablo porque hoy es el día de Uruguay, le dé la palabra a todos los que están ahí pidiendo la palabra que son cuatro ahora los que tienen la mano levantada eh, está antes de no sé si le damos a Andrea ya o seguimos que con esto terminemos con las preguntas, terminamos con esto gente, quiere hacerle ah. preguntas a David la gente espectacular, terminamos Gracias, David, un genio. La verdad, las entrevistas muy lindas, muy emotivas, como esta, como esta, eh, el nada, el, el tú y vos, vos y yo, el face-to-face, face. eso está bueno. El, el sacarnos Nos hemos la, conocido la, más a nosotros mismos. Las, las caretas, hablar, hablar directamente y conocernos como personas, conocernos el, cómo, cómo vivimos el día a día, qué, qué hacemos, qué no hacemos, cómo fuimos, cómo somos. Porque, Porque aparte se... hay algo, ¿eh? Pablo, yo creo que vos en ese sentido estarás de acuerdo conmigo en que una organización puede ser muy poderosa, pero si no hay gente valiosa dentro, no vale nada, no vale nada, Puedes tener el logo que quieras en la pared colgado, pero si sos un imbécil que no tiene capacidad de amor, no llegás ni a la esquina. Entonces, a creer en la capacidad de amor y en la belleza personal y en la subjetividad revolucionaria de los pueblos, porque donde hay una organización importante con un idiota al frente, no vale nada. Nosotros sí. de alguna manera armamos nuestra lapa porque teníamos una federación que no estaba dando respuestas, vamos a ser sinceros. Entonces puede ser organización tercero, cuarto grado, quinto grado, lo que ustedes quieran, pero si no hay amor y no pasa nada, no sirve para un carajo. Y no hay acción, Revisamos acción. Al final terminás siendo una asociación burocrática y no terminás haciendo acción, que es lo que necesitamos. Como bien decía David, tenemos que llegar... Hoy no tenemos tiempo para la semana. No podemos esperar un año, dos años para un diagnóstico. No podemos esperar con amor, dos años. Acto con amor. Ayer estaba escuchando, estaba en la, en la conferencia de, de México, de AME, y esperan dos años para el diagnóstico, un año para el diagnóstico. No, señor, tiene tres tratamientos para AME. Hoy hay tres tratamientos para AME. En Uruguay logramos que se haga en 15 días el diagnóstico. ¿Por qué mandarlo a Estados Unidos, al, al, al laboratorio de Estados Unidos? Si tenemos el laboratorio acá de Uruguay, saquemos, los, los, no sé cuál es el misterio, pero lo, ¿por qué lo no mandamos a, a otro país? Si podemos hacerlo acá en Latinoamérica, lo podemos hacer en Argentina, en, en Uruguay mismo se puede hacer. No, claro. diagnóstico precoz. Ya, si se puede. Que crezca nuestra ciencia, porque estudiando es... nuestros genomas solamente pueden tener terapias para los nuestros, porque las ancestrías son distintas y nosotros tenemos sangres criollas. Entonces, Pero... hagamos que acá nazca, crezca una potente, poderosa ciencia soberana, una robusta los... ciencia soberana que dé respuestas y que no sea necesariamente el negocio de la farmas. Los principales investigadores, voy a hablar puntualmente de AME, son latinoamericanos el que descubrió la, la, la, la cura, o, o no cura todavía, no le llamemos cura, para la atrofia espinal, es uruguayo. Tenés a Corby, tenés este, eh, en Argentina a Tizano viviendo en... El, tá, claro, viven en otros países, pero son todos este, paraguayos. Todos eh, en la vuelta acá, todos conocidos. Y sin embargo tenemos que ir a otro país a buscar un diagnóstico o un, o un tratamiento. no Creo que hemos, estamos en sintonía. Tal, les dejo el lugar a, lo, a los que quieran preguntar Hay a David porque está muy levantadas. jugoso. Sí, dale, vamos arriba. Levantadas. La primera Empeza... que levantó la mano fue Diana de Perú. Diana Hace rato que está, Diana, es verdad. Buenos días, mi nombre es Diana, soy de Perú. Eh, la pregunta es para el señor David. Primera vez que estoy en eso soy invitada de Nueva Visión de Susana Grosso en Argentina. Ella es la fundadora, pero yo vivo en Chiclayo, Perú. Sufro de un glaucoma severo hace 20 años, eh, pero yo de nacimiento tengo problemas visuales. Yo he sido excluida completamente en el colegio los diseños de recreo porque era el fenómeno con lentes de poto de botella, que nadie quería. Eh, he sufrido por todo eso. Entonces tampoco tuve, incluso en mi hogar, mi padre era una persona muy adicta a la pornografía y mi madre era una persona demasiado sumisa y a raíz de eso tuve una hermana, tengo una hermana de un año mayor que yo que vive en Canadá, que a consecuencia de muchas cosas y ya no ve con un ojo porque lo nuestro era hereditario, eh, este problema de drogas todo, casi 40 años de su vida. Entonces yo le he pasado prácticamente sola, tengo un hijo de 27 años que he criado prácticamente sola. Soy secretaria bilingüe y nunca me gustó acá, hay mucho machismo, mucho maltrato en la ciudad donde vimos, hay mucha centralización en, en, en Lima. Entonces, eh, he sido abusada físicamente en el trabajo, eh, en una universidad particular, ni siquiera del Estado. La corrupción es altamente ha sido altamente terrible para nuestro país por casi 30 años. No me pude defender, no pude hacer mucho y tuve que parar para que no hubiera más bullying del que, padecé, del que padeció mi hijo en el colegio. Que felizmente él nació bien de los ojos, es un chico sano, que ya está independiente, él ya hizo su vida, pero quedó yo. Yo estudió secretario de Ovilismo, como les repito, que jamás me gustó, nunca tuve oportunidad para ejercer otro trabajo, a pesar de que postulaba a miles, miles de trabajos por tener el problema visual. Era como un castigo. ¿no? entonces a raíz de eso lo que me quedaba a la mano era estudiar administración de empresas lo poco que podía hacer en mi ciudad a pesar de que no me gustara por el famoso que, tenía, que ni toda mi vida me preocupaba darle el mejor ejemplo a mi hijo porque yo he sido abuelo, abuela, tío, tía, madre, padre, hermano, hermana solamente hemos sido los dos eh, Ahora eh, me, el año pasado en mayo me dio el, el COVID y agudizó el problema de mi glaucoma, llegué con una presión de 50 que recién han podido bajar los, estos últimos meses con dos operaciones. Y perdón, probé. perdón, perdón, Diana, en sí. atención al respeto que tenemos que tener por la, por, la, por la dama que tiene que hacer su exposición, discúlpame, ¿cuál es tu pregunta Me específica para mí? Mi pregunta, pregunta mí? Es, es cómo seguir, por dónde seguir, eh, Acá solamente encuentro docencia universitaria, quiero carreras que ayuden a, a incluir a mujeres maltratadas con discapacidad, a niños, a hombres, a que hayan oportunidades, pero quiero estudiar algo que sea útil y no lo encuentro en mi ciudad. No sé si existe en las ciudades de ustedes, no sé si se puede tomar virtualmente porque yo no tengo los medios económicos para viajar o qué deba hacer para poder continuar con mi vida y hacer algo útil y no ser apta para un home porque es lo que quieren hacer conmigo. ¿Pero ¿Cómo? Diana, vos estás en contacto con FEPER? ¿Con quién, perdón? Con FEPER. ¿Qué es eso? La Federación, la Peruana. federación Peruana. No, bueno, yo en, en, en Perú he buscado a cantidades de instituciones, estoy solamente en Conadis aprendiendo el Yoast, eh, viendo no, a futuro, no, lo pero... que pueda ocurrir con mis ojos, pero nadie más me contesta. Estoy en la en el WhatsApp de Federación de Mujeres, no, no tengo más, o sea, escrito a cantidad de instituciones pero no encuentro respuesta, si no es de ahorita. Permíteme, ¿sabes? permíteme dar una perdón, respuesta. Lo que, perdón, lo que pasa es que Diana recién se ha contactado con nosotros de nuestra visión. Entonces eh, yo la invité a que esté hoy en ULAPA. Y por sí, eso está, está presentando toda okay, esta okay. situación. Pero sería importante que se vincule con FEPER. Por supuesto que sí. Sí, yo lo que podría contestar a la, al comentario de Diana es que, bueno, primero esté cerca de FEPER. Y segundo... En este momento existen miles, cientos de miles de opciones vía la red, vía internet, que pueden ser, por supuesto, elementos fundamentales para que tú sigas avanzando en lo que tú entiendes, debes avanzar. Hay cualquier cantidad de opciones, oportunidades, muchas de ellas gratuitas, que te permiten trascender en razón de lo que tú estimes, de lo que tú anheles, de lo que tú quieras. Esa sería mi respuesta. No te podría obtener esa información, por favor. Espera, pero hagamos Perfecto. una cosa, hagámoslo aparte, porque si no, la verdad, sí. yo te, te, hago, te propongo... Yo he siguiente. dejado todos mis datos con ustedes para que por se comuniquen. Muchas gracias. No, pero para, te cuento, acá está en la reunión, está María Elena de FEPER, así que yo te voy a mandar los contactos de María Elena de FEPER, si te parece. Perfecto. Las personas que habían pedido la mano, que le habían levantado la mano, son Anabel Cabrera, eh, está Alejandra Tornero de la Alianza Licisomal Argentina, Hernán Machado, el doctor odontólogo, eh, y también había hace un rato Anfagón, eh, o sea, esclerosis múltiple de, de, de Santa Fe había levantado la mano pero ahora la bajó, Anabel Cabrera, vos tenés una pregunta para David, y Nancy García Senger también tiene una pregunta para David. Hola, sí, sí, ¿se escucha? Sí. sí. Ah, bueno, bueno, eh, realmente gracias por esto, por esta charla, eh, primeramente por eh, ser parte de ALAPA. Eh, eh, la verdad que estoy muy emocionada por las palabras de David, mi admiración profunda porque es la primera vez que siento que alguien en, en ti, me entiende. Y nada, quería hacerles simplemente, no robarle mucho tiempo, eh, dos preguntas, que primero para él, eh, ¿Qué es lo que más ama hacer en esta vida? Eh, lo que más amo es poder contribuir a las mejores causas que Perfecto. lleven necesariamente a los mejores resultados, eso es lo que más amo, aprendí uh -huh. a entender que hay cosas muy importantes en las que uno se debe de ocupar y para mí es trascendental lograr incorporarme a los mejores ejercicios a favor de quien más lo necesita, esa sería mi respuesta Perfecto eh, y la segunda eh, ¿cómo ¿Lucharía usted o cómo trataría el tema de lo que es con esto de tener las patologías, las enfermedades eh, poco frecuentes, el tema de la discriminación? Bueno, ese es un tema mundial. Porque... Y más de la parte, yo lo hablo de la parte de mi familia, ¿no? Pero, eh, ¿cómo lucharía usted contra, contra eso, digamos? ¿Me hablas de una respuesta que tenga que ver con la discriminación dentro de las familias? Claro, dentro de las familias y también en la parte laboral que a mí me ha pasado, eh, lo que es en, en el mundo, ¿no? Como, como somos a veces discriminados. Bueno, lo, lo yo entiendo que se debe hacer, por lo menos es lo que yo haría. Si tengo un asunto relacionado con discriminación que viene de dentro de mi familia, tendría que sí. reunir a todos en torno a una charla muy importante, contundente, rotunda, que les explicara uh -huh. perfectamente... ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no? ¿A qué estamos dispuestos a trabajar? ¿A qué estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué es lo que no deben entender de manera equivocada a la hora de tratar a su familiar? ¿Qué es lo que no deben hacer a la hora de subestimar a su familiar? Y sobre todo, si ustedes pueden lograr que en una charla familiar todo mundo pregunte lo que no conoce y que presume conocer, eso seguramente dará oportunidad para que todos entiendan por qué se vive en esa circunstancia, en esa familia específica, este asunto de enfermedad específica. Si no ponemos a la familia bajo un contexto de realidad de lo que sucede, de certeza de lo que podemos esperar, la familia muchas veces, muchas veces... en puede discriminar o subestimar este asunto necesariamente importante en torno a las familias. Yo siempre digo que lo que es malo para una, para una persona en una familia es malo para toda la familia. Y lo que es bueno para una, para una persona en la familia es bueno para todos los demás. En cuanto a la discriminación en el trabajo, bueno, ese es un asunto que mundialmente nos eh, causa un problema mayúsculo. La discriminación siempre vendrá aparejada a la falta de de educación. Si estamos educados, vamos a entender que personas que tienen algún problema, alguna discapacidad, deben de ser tratadas como iguales por otros. Es muy complicado el tema porque desafortunadamente, sobre todo en regiones donde hay poca educación, la, eh, la persona que aparece en el universo de ellos como diferente, siempre es víctima de bullying, de determinada eh, forma de discriminación y evidentemente es muy complejo, muy complejo el asunto que se tendría que tratar desde el origen y el origen tiene que ver con sensibilidad a través de la educación. Muy bien, Excelente. gracias David, gracias. De, de nada, con gusto. Con eh, gusto conocerlo. Muchas gracias. Nancy García Senger, en realidad había estado desde antes, pero después había desaparecido su manito, así que se la paso a Nancy García Senger. Nunca bajé mi manito. Hola Flor, gracias a todos por estar ah, pues ahí. Ah, bueno, te veía, perdón. David, un placer escucharte mm. y acaban mis dos preguntas. David, siempre te escucho hablar de tu origen humilde por tu lado materno. Y la pregunta es: ¿Vos cómo crees que hubiese sido tu vida si hubiese sido de una clase acomodada? Este David del que disfrutamos nosotros, ¿sería igual? ¿Cómo sería ese, David? Estoy seguro, estoy seguro que no, no sería igual, porque el ejemplo de mi madre dista mucho del que me pudo haber dado mi padre, que era displicente, desobligado, era una persona que no tenía una clara conciencia de ser padre, y que por supuesto el ejemplo que me hubiera dado hubiera sido uno tan nocivo, que yo hubiera terminado por reproducir en mi familia. Afortunadamente, soy así por mi madre y por la familia de mi madre, y en el caso de que yo hubiera sido acogido por la familia de mi padre, seguramente sería un tipo displicente, un tipo arrogante, un tipo que no entendería de manera sensible el universo que nos rodea y que muchas veces requiere de empatía, de ponerte en los zapatos del otro. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Perfecto. La segunda, prácticamente. Eh, ya prácticamente me la respondiste, el abandono que sufriste por parte de tu padre biológico es evidente que marcó tu vida. Si lo tuvieras enfrente hoy a él, ¿qué le dirías, David? ¿Le reclamarías algo o no? No, yo, yo creo que eh, eh, tal y como soy, le reclamaría muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero entiendo que no estaría dispuesto a perder mi tiempo en el reclamo, sino en simple y sencillamente decirle, tú eres lo que ningún hijo podría esperar como padre. Así que solo con ese, solo con, ese, con esa frase, solo con esa oración, estoy seguro que él entendería absolutamente el, el despropósito que en mi corazón causó su ausencia. Y por supuesto que yo no esperaría que nunca más un niño tuviera el infortunio de tener un padre como él. Es mejor que lo abandone a, a vivir el ejemplo de un padre que, que no tiene la más mínima sensibilidad y el más mínimo sentido de lo que es lógico para la vida de un pequeño. Gracias, David. Muy amable. De nada. Yo disculpen si no veo, yo no la había visto recién a Nancy, que estaba, la había visto antes, por eso es que la llamé, pero a veces se me van de acá adelante. Así que qué bueno. Paso a Alejandra Tornero, Alianza Lizuzomar Argentina. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola David, encantada de conocerte. Eh, yo empatizo muchísimo con todo tu trabajo y con todo lo que contás respecto de Carlina, de, respecto de Paulina y de tu hijo, porque yo soy paciente con enfermedad de, de Goye, y de ahí es que surge eh, la necesidad de armar un, una alianza de pacientes para justamente... Eh, poder brindarle a, a, a tanta gente que necesita todo lo que yo no recibí durante que que tantos años de el... mi vida eh, mi pregunta es la siguiente, escuchándote eh, ¿qué hubiera sido de tu vida si tus hijos no hubieran nacido con la enfermedad que, que nacieron y si vos no hubieras tenido que, que pelear como lo haces para conseguir los derechos que se logren de tantas personas? ¿vos hubieras tenido la devoción y la pasión con la que haces todo para conseguir que estas personas logren sus derechos, ¿o hubiera sido distinto. Creo que creo y tengo que ser absolutamente transparente. Si mis hijos no hubieran nacido con un problema de este tipo, yo difícilmente hubiera entrado en el universo de las enfermedades raras porque no tendría una referencia natural que me que me permitiera estar informado de ello. Eh, México México es un país muy especial. Es, es, es como, como para todos ustedes, mi país es el mejor del mundo, pero también es el peor en muchas cosas. Y en una de las que es peor es que hay un desinterés increíblemente mayúsculo con respecto de estos temas. Mi familia y un servidor fuimos quienes abrimos el escenario de las enfermedades raras hace más de cinco lustros, más de 25 años hicimos que Paulina y Toto fueran los primeros atendidos con una enfermedad rara bajo tratamiento específico. Hoy hay miles que hemos podido incorporar al esfuerzo, pero estoy seguro, preciosa, que que si yo no hubiera tenido este problema, difícilmente me hubiera interiorizado en un tema tan delicado, tan sensible, seguramente que les hubiera dado a mis hijos toda la oportunidad de ser felices bajo otra expectativa de vida, es decir, sin problema mayor, eh, eh, pasar los días con ellos de manera correcta o tener vacaciones, eh, eh, a, a, a ascender en procesos específicos en familia, que estudiaran, pagar sus carreras, eh, verlos crecer, verlos reproducirse, etcétera. Estoy absolutamente claro que debo ser contundente en mi respuesta, no creo que me hubiera encargado de esto, a menos que alguien cercano a mí hubiera tenido la necesidad de ser auxiliado por un servidor. Esa es mi respuesta. Gracias. Te admiro muchísimo, David. La verdad muchas. que para todos nosotros sos un referente súper importante. Yo siento que ULAPA está, está como allá arriba presidida por la mamá Flor y el papá David, porque es lo que uno siente y la verdad que es increíble todo lo que hacen por todos nosotros. Así muchas que gracias agradezco muchísimo a todos. Un abrazo. Yo te grande, agradezco gracias. a ti muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Ale, divina por lo que me toca, pero me parece que... Acá, el, el, el, el señor de México es una cosa única. <ríe> bueno, a ver, tenemos que ha pedido la palabra Hernán Machado. Corríjame después si hay algún problema en el orden de lo que dije. Hernán Buenas Machado, tardes. querido Hernán Machado. Buenas tardes. Bueno, bueno, primero felicitarlo por... Cada frase suya deja una enseñanza realmente que hoy no, nos hizo emocionar con mi señora por por historias tal vez similares dentro de la familia, mi, mi papá fue abandonado eh, con tres años en, un, en una iglesia, y no lo fue no lo vio hasta su adultez prácticamente, y mi abuela se hizo cargo y tiene el mismo sentimiento eh, hacia su madre, esa devoción. ¿no? Eh, mi pregunta para ustedes... Eh... Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Antes, quiero decirles a todos los que están, porque hay 60 personas que por ahí no saben quién es Hernán Machado. Hernán Machado es un prócer nacional, porque él es un odontólogo que en la mitad de la cordillera se va casa por casa a atender la boca de las personas con discapacidad y con enfermedades raras. Y enseña a odontólogos de toda Latinoamérica cómo trabajar. Armó los dispositivos para hacer su consultorio odontológico a domicilio. Me pareció que era importante, David, que supieras que estamos hablando con alguien que además de que él tiene una patología, con todo lo que él tiene, él va casa por casa a atender a cada paciente con amor y es un luchador por los derechos de las personas con discapacidad para toda Latinoamérica que educa odontólogos. Disculpame, Hernán, pero tenía que contarlo. ¡Guau! Wow. Muchísimas gracias, Flor. ¡Guau! Eh... Wow, me dejaste sin palabras, perdón. Eh... Y recomiendo leer su libro, que se llama La exclusión es un dolor de muelas. ¡Excelente! <risa> perdón, me callo. No, sí... Don David, la pregunta puntual, eh, si usted no hubiera nacido en esta época, en la actualidad ahora, ¿cuál época es la que usted elegiría? Que elegiría libre, no, sin ningún condicionamiento, ¿en cuál usted se sentiría más cómodo, más realizado, que hubiera podido aportar más avances a la sociedad en una época que no sea la nuestra? O sea, de la época de las cavernas en la actualidad, ¿Dónde le hubiera, nacido? le hubiera gustado a Don David haber nacido y haber llevado su vida? ¿Y por qué no? Claro, me hubiera encantado vivir la época del renacentismo. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado ser un colaborador cercano de esas mentes brillantes, de esos hombres que con ejercicios extraordinarios hicieron que el mundo se iluminara y pudiera trascender de forma tal como hasta ahora recordamos que el renacentismo fue. Me hubiera gustado estar en esa época porque no solo entendería yo como un lugar adecuadísimo para que yo impulsara todo lo que tengo en mi cabeza para que fuera puesto en marcha. Buscaría que las mejores mentes me ayudaran a estructurar un plan y una estrategia rotunda que robusta en el tiempo permaneciera siempre a disposición de las mejores causas. El proceso en el que yo viviría sería uno festivo que prácticamente no me permitiría dormir por tantas cosas que tendría que hacer, por tantos hombres y mujeres a los que tendría que conocer y por tantas oportunidades que no me podría perder. Cuando hablo de ello, tengo que reconocer que esa sería la época en la que a mí me hubiera gustado vivir. Y sin embargo, cuando cuando lees El Hacedor de Borges, cuando lees Cien años de soledad de García Márquez, cuando lees Pedro Páramo de Juan Rulfo, cuando lees El laberinto de la soledad de Octavio Paz, cuando lees La Colmena de José Sela, cuando lees El Viejo y el Mar, cuando lees eh, La Casa de los Espíritus, cuando lees eh, La Religión Más Transparente, cuando lees El Bestiario de Arriola, dices, me hubiera gustado estar en cualquier época en la que yo hubiera podido ser un grano de arena que sumara a las mejores causas y a las mejores oportunidades para que otros tuvieran la mejor oportunidad. wow me encantó. Sinceramente, eh, en el fondo anhelaba que eligiera esa época, porque sí, creo que es la, la mejor. Eh, es un honor para wow. mí que usted me haya hecho esa pregunta. Muchas gracias. Por favor, un gusto siempre. Bueno, les cuento que tenemos todavía la presentación, que termine la presentación de Uruguay, tenemos el, el planteo que nos va a hacer Paulina, y además hoy le damos la bienvenida al Grupo de Bolivia, así que por favor quédense todos hasta el final, que la verdad va a estar bueno, va a estar bueno. Metámosle pata entonces con las preguntas, falta hacer preguntas, no hay nadie más para hacer preguntas, no están todos, yo hicieron sí, preguntas todos. Yo, yo Pali, ya no voy a hacer palí. el planteo porque se me acabaron los cupos ya. Ah, bueno, con tanto caso de qué se trata. Eh, um... Les cuento. Eh, este tema de la iniciativa que tiene Rare Diseases International con llevar una resolución de las enfermedades raras al, a Naciones Unidas para las personas que vivimos con enfermedades eh, poco frecuentes, huérfanas de baja prevalencia, como las llamen en su país, es una iniciativa que, eh, bueno, que busca tener un impacto internacional. Desafortunadamente desde Latinoamérica no ha habido tanto, tanto conocimiento porque también tiene que ver obviamente con un tema de idioma, ¿no? Eh, esta asociación no, no ha sabido llevar a cabo este tema desde el español. Entonces, por un lado tenemos pues, esa minusvalía de que no hemos entendido por completo porque, eh, porque el idioma, y por otro lado también tiene que ver también diría que tiene que ver con la naturaleza de, de nosotros, de pronto no estar tan involucrados y, y también no podemos negar y, y ser honestos con nosotros mismos que también en Latinoamérica hay mucha apatía. Este, entonces, en ese sentido propuse con, con la gente de RDI. Eh, RDI pues, es Rare Disease International, la Organización Internacional sí. de Enfermedades Raras. Exacto. Propuse a RDI que desde Femexer podría eh, compartir todo, todo el, el, este tema, pero desde el español y desde el conocimiento y el punto de vista latinoamericano, ¿no? porque nos lo, nos lo planteaban todo muy europeizado y no, así no se entiende. Entonces, les planteé hacer un taller desde el, de, de latinoamericanos para latinoamericanos y es el taller que voy a dar. Afortunadamente ya los cupos están agotados. Um, vamos a ver cómo va, porque yo lo hice primero para México, nos fue muy bien en México, después ahorita lo estoy haciendo para Latinoamérica, y, pero si sale bien otra vez, pues vuelvo a hacer otra versión latinoamericana. No te escuchas. Dice que, que si sale bien lo va a repetir, porque tiene el cupo cubierto, pero lo hizo para México con mucho éxito. Para Latinoamérica ya está todo el cupo cubierto, pero que si sale bien ya va a ser un, un tercer taller eh, donde se pueda anotar todo el mundo para latinoamericanos. Exactamente, y en realidad la primera sesión es la que explica como toda la parte de, de la propuesta y de la resolución de la ONU, pero las otras ses, tres sesiones tienen que ver con todo el conocimiento que yo tengo desde la educación positiva, que es una rama de la psicología positiva, que busca... Eh, desarrollar las fortalezas de las personas y las organizaciones justamente desde ahí, de la fortaleza, de lo bueno, no fijarnos en lo malo, sino exponenciar todo, todo, todo, todo lo bueno. Entonces, trabajar con esas fortalezas como la perseverancia, como eh, el optimismo, como todo eso que sirve para el trabajo tanto de las personas como de las organizaciones. Perfecto. Bueno, estamos entonces al pendiente de tu anuncio Sí yo. Contanos yo cómo sigue todo Lo volveré a hacer probablemente antes de que acabe este año Vuelvo a hacer otra Porque de, sí se quedó mucha gente con ganas de inscribirse Y ya se cerraron los cursos. Ok, fenómeno Bueno, entonces ahora nos llega, nos, nos toca Que Pablo Correa le dé lugar al cierre de Atueru Y luego esperemos que Andrea Gramón nos cuente Qué pasó ayer con el grupo de Bolivia ¿Les parece? Florecita, sí, yo, yo quiero nada más quitar un minuto. Quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecer a mis queridísimos zulapeños, la atención, disposición, amabilidad y generosidad con la que trataron el tema de la entrevista. Muchísimas gracias a todos los que me hicieron una pregunta. Flor, ya sabes que te amo, Carolina, te amo. Ya saben que tengo para todos ustedes, Carlina, te amo, te, para todos ustedes tengo el corazón abierto y la pasión encendida, porque sigamos haciendo que las cosas sucedan. A todos y cada uno de los de las decenas de personas que hoy estuvieron aquí, les agradezco en todo lo que vale esta, esta participación. A ti, mi queridísimo Pablo, querido hermano, te agradezco muchísimo que me has permitido en el entorno de tu presentación, que por supuesto para mí fue muy importante y tenía que estar yo aquí porque tú has estado en todas. Me parecía muy importante que yo pudiera participar con esto. Quiero pedirles de la manera más atenta que disculpen la que en breves momentos será mi ausencia, pero mi suegra tiene un problema de salud importante y tengo que, estando en Cuernavaca, atender algunas llamadas telefónicas que tienen que ver con sus especialistas. Yo deseo que esta jornada termine siendo tan exitosa como empezó siéndolo y que al final todos tengan un sabor de boca que corresponda a haber deglutido una extraordinaria comida que propicia vitaminas para el cerebro y energía para los músculos. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridísima Florecita, queridísimo Pablo, Carolina Preciosa, Carlina, mi querido Juan Carlos, André, a todos un abrazo enorme desde el fondo de mi corazón y recuerden que hay dos cosas en la vida que no pueden soportar. La gente que pisa a algunos y el que se deja pisar. Muchas gracias. David, muchas gracias. Es un placer y un honor escucharte y compartir experiencias mutuas, ¿no? Porque cuántas, cuántas coincidencias. Gracias a vos por, por darnos la oportunidad de entrevistarnos eh, mutuamente. Gracias, gracias, gracias. Por último, mi caricatura favorita es Astroboy. Boy. Astro Boy. Sí, sí, sí, sí. Exacto. Abrazo, David. Suerte con eso. Ay, qué lindo.